Yo quiero ser bombero. Está bien, puedes ser bombero en el futuro, pero hoy solo quiero que seas una torre. La torre puede mover en cuatro direcciones distintas. La torre puede subir, puede bajar, puede ir a la izquierda e ir a la derecha. Y para todos aquellos amantes de los mapas, eso sería norte, sur, este y oeste. La torre tiene muchas opciones aquí. Puede moverse solo un poco o hasta el borde del tablero. Entonces, es posible que mi torre pueda subir una casilla o hasta el borde del tablero o en cualquier casilla intermedia. Por ejemplo, la torre pudiera subir dos casillas o incluso tres casillas si eso es lo que prefieres. Por supuesto, no puede salirse del borde del tablero, eso sería una locura. En esta posición quiero que trates de contar a cuántas casillas distintas puede mover la torre. ¿Cuántas has contado? Si la respuesta es 14, pasen en camino a convertirte un gran maestro de ajedrez. Contemos juntos 1, 2, 3 y 4. Ahora abajo 5, 6 y 7. Pero no hemos acabado, podemos ir a la izquierda 8, 9, 10 y 11. A la derecha 12, 13 y 14. Si contaste más de 14, quizá trataste de contar la casilla desde la que comenzaba la torre. Y esa no cuenta. ¿Estás preparado para un reto? La torre puede mover a cualquier casilla del tablero en dos turnos, elijas la que elijas. Adelante, piensa en una casilla. ¿Pensaste en la casilla de G7? Mm. Probablemente no, Solo trataba de adivinar. Pero en cualquier caso comencemos con G7 y veamos si puedes hacer un plan para llegar ahí en dos jugadas. Quizá te plantees empezar yendo a la derecha, pero si vas hasta el borde del tablero no podrás llegar a G7 en el próximo turno. Así que volvamos y tratamos de encontrar un camino distinto para llegar a G7. Movemos a la derecha pero solo dos casillas, y así hacemos eso en el próximo turno. Podemos mover hacia adelante y llegar a la casilla roja. Había otra forma de llegar a G7... ¡Pues sí! ¡Y seguro que la encontraste! La torre podía mover hasta la casilla de E7 y luego a la derecha hasta la casilla G7. Observa cómo nombro las casillas, estoy usando primero la letra y después el número. Esta casilla es G7 porque está en la columna C. Así llamamos a las líneas que van de arriba a abajo, columnas. La casilla está además en la fila 7. Así es como llamamos a las líneas que van de lado a lado. Las llamamos filas. La torre tenía dos vías distintas para llegar a G7. Adelante, prueba cualquier otra casilla en el tablero y luego intenta averiguar el modo de que la torre llegue ahí en dos jugadas. Haremos una más juntos. ¿Qué tal A6? ¿Ves algún modo de llegar ahí en dos jugadas? Podemos ir a la izquierda hasta el borde del tablero y luego en el siguiente turno la torre pudiera ir hasta A6. Vamos de nuevo. Por supuesto la otra forma es ir adelante solo dos casillas y luego ir a la izquierda y de nuevo tenemos que llegar a A6. Lo último que quiero que aprendas sobre las torres antes de que te hagas bombero es cómo puede capturar la torre. Es bastante sencillo, la torre actúa un poco como una bola de dos polos y se lleva por delante la de enemiga. Veámosla en acción. Aquí al lado las negras dos torres y las blancas solo tienen una, pero no pasa nada. Vamos a hacer un par de capturas. Estas dos torres negras están en la misma columna B. Hagamos que la torre en B7 vaya hasta la casilla B4. Ahora estas dos torres están enfrentadas entre sí. Es como un juego de pilla-pilla. Pero usando mi idea de la bola de bolos, aquí viene la torre blanca. La torre blanca se mueve en una dirección y cuando la torre blanca se topa con una pieza negra, la puede tumbar. En este caso, saca la pieza Pero la torre debe parar. No saltas por encima de la torre negra. Y desde luego, no sigues adelante. En ajedrez, una vez que capturas la pieza enemiga, siempre tienes que parar. Nunca puedes capturar dos piezas a la vez. Ahora es el turno de las negras. ¿Ves alguna forma de que las negras puedan capturar la Torre Blanca? Es importante aclarar que este recurso está hecho desde la página de ChessKit. Kit. Estoy aprovechándolo para que muchos estudiantes que no tienen internet eh, se le pueda enviar por, por el WhatsApp o se los va a montar a YouTube. Pero creo que eso va a ser difícil porque esta tiene sus derechos de autor. Por supuesto, esta torre negra puede subir por el tablero, tumbar la torre blanca y entonces tiene que abandonar el tablero. En pocas palabras, nosotros estamos moviéndonos a buscar recursos. Recursos que hay en muchas partes, mucha gente enseña ajedrez. Este ejercicio de la torre ya estamos viendo cómo se mueve, explica muy bien todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir luchando y seguir bregando para que los jóvenes tengan el mejor conocimiento posible la página de ChessKit es una excelente página no hay que decir que no ChessKit nos ha permitido a nosotros visualizar todos estos ejercicios tan hermosos que tiene pero muchos chicos no tienen internet o no saben cómo entrar entonces mientras hacemos eso ChessKit en lesiones en las lecciones de ChessKit, estamos viendo la torre hay que darles el crédito vamos a seguir escuchando el video y de parte de Héctor Hernán López López, Jair Norberto Arango Muñoz, de los compañeros coordinadores Erika Branco, el director del canal Eduardo Andrés Cruz y el rector Ángel Giovanni Pardo Álvarez, esperamos pues que esta grabación tenga su efecto porque es educativa y estamos reconociendo los derechos de autor. Es como buscándole la comba al palo por ahora. Sigamos con la clase. Acabas de ver el primer ejemplo de un cambio. Cada bando se lleva una torre. Revisemos lo que hemos aprendido hoy. En primer lugar, las torres pueden subir y bajar. Como vemos, muchas de las palabras que dicen están en inglés. Entonces lo bueno es que la intérprete habla en español. También la página tiene con muchos idiomas, pero mientras traducen todo lo que hay que traducir, por ahora se ve en inglés. Pero todos los textos y toda la explicación están en español. Eso es lo que hay que aprovechar. Ir a la izquierda y derecha. Pueden ir a lo lejos que quieran. Y pueden capturar al toparse con una pieza enemiga y sacar esa pieza del tablero. Aún no hemos aprendido cómo hacernos bomberos. Quizá lo hagamos en nuestra próxima lección o quizás no. Así que desde el núcleo lúdico creativo de sexto y séptimo, nosotros vamos a continuar explicando. ¿Te preguntas por qué el ajedrez es. haciendo todo tipo de ejercicios para buscar que cada vez ustedes tengan los mejores recursos entonces, esta página que estoy promocionando cuál la idea es que hagamos un club es la página Chet Kit en español entonces aquí tenemos muchos, mucha oportunidad de hacer algo, por ejemplo miren esta es la parte donde dice juega, jugar contra un niño con un ajedrez lento o contra un bot, que es una especie de robot problemas si es gratuito tenemos derecho a como hacer unos dos o tres problemas diariamente duelo de problemas y temas y aquí están las lecciones que es la que estamos viendo videos, entrenamientos, visión que es para ver el tablero visión es para hacer como especie de, de otro video en este momento por ejemplo está ilimitado actualizar la membresía a GOL entonces nos parece que no tengo derecho a, a jugar con este ejercicio básico porque tiene duelos de cabezas limitados a 3. Solamente hay 3 trompecabezas por día. 3 niveles del 1 al 3 con el robot. Solo niveles de lecciones para principiantes. Videos limitados. Entrenamiento limitado solo a 10. Entrenamiento de televisión limitado solo a 10. Y archivo del juego de los últimos 30 días. Ya le tocaría no pagar. No está un poco muy caro. Creo que es, el valor son 30 mil pesos al año. Es muy barato. Es la membresía Gold. Aquí tenemos los, los precios. Voy a ver si me deja ver un poquito más. Al mes, un niño, un do, un, debe ser un euro, un mes 10 euros, cuatro meses 25, 50 al año y 70, 80 a, a los dos años. Esto es una belleza de, de página, entonces la estamos promocionando porque se puede jugar gratis. Nuestra población no es que tenga mucho nivel adquisitivo, pero entonces la idea es que aprovechemos. Y, y aquí tenemos las lecciones, aquí tenemos por ejemplo mis niños, pero, pero las lecciones... Aquí es la lesión de la torre la que estamos viendo. Aquí tenemos un video el lenguaje el ajedrez. Todo esto hace parte. Dice jugar, aprender y divertirse. Por David Proez, lenguaje el ajedrez. Hello, esto está en inglés, entonces vamos a ver por ahora. Yo les agradezco mucho aquí desde el Núcleo Lúdico Creativo de sexto y séptimo video tutorial desde el Núcleo Lúdico Creativo de sexto y séptimo este es un tutorial 12A es un ejercicio del video de Chesquit sobre la Torre y algunos recursos más hasta pronto